Ven, ven, ven, ven. Sí, sí. Ah, ah. En medio del padre En medio padre Como viene, los niños y los estandartes primero...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 nuestras santísimas oraciones a Señor San Antonio a Señor San Nicolás a nuestro Padre Jesús y a nuestra Madre Santísima les vamos a pedir con mucha fe, con mucho fervor por cada una de estas mayordomías primeramente Dios hoy termina la mayordomía de Señor San Nicolás, el compromiso más grande que tenían con Él ellos le dan gracias por haberlos ayudado, por haberle abierto puertas. Cada puerta que ellos tocaban, sí si fueron atendidos. En este momento les vamos a dar gracias a los dos patrones por estas festividades, en especial porque ellos nos dieron la licencia de volver a ver otra pone y quita bandera. Vamos a darle las gracias también por todas las floreras, por todos los castilleros, por todos los de la alfombra, por todos los del arco, por todos los padrinos de la vestidura de Señor San Nicolás de adentro, las cortinas que se pusieron hace ocho días y las cortinas que pusieron hoy. Gracias a esas personas. Que les sirvieron por este año a señor San Nicolás. Que ellos les mande su bendición a ustedes y a toda su familia en donde se encuentren. Vamos a pedirle también por todos los castilleros, por todos los cueteros, por todos aquellos hermanos nuestros que vienen de, de San Pedro de la Laguna. Vamos a pedirle por cada uno de todas sus familias, porque nuestros patrones los colmen de bendiciones, nuestra Madre Santísima, nuestro Padre Jesús, ya que ellos trabajan un trabajo tan peligroso. Vamos a pedirles a nuestros patrones porque ellos sean mediadores de todos esos cueteros y que los libre de todos los peligros a ellos y a toda su familia. Vamos a pedirle también por cada uno de los que estamos aquí presentes, por las cocineras, por todas aquellas personas que se enmeran tres, cuatro días por estarle preparando la comida para señor San Nicolás. Vamos a pedirle por cada una de todas ellas, de todas las personas, también a que por, por aquellas personas que hacen el favor de, don, de dar la cucharilla para el arco. Vamos a pedirle por cada uno de todos ellos para que los colme de bendiciones y les dé mucha vida para que sigan apoyando al señor San Nicolás. para todo Mischiaguala. Vamos a pedirle por todos aquellos hermanos que están en guerra, que están muriendo tanta gente inocente. Vamos a pedirle a nuestros patrones para que se calme esa guerra que tienen en ese país. Vamos a pedirle también por la mayordomía entrante de Señor San Nicolás, que ya lo esperan con mucho amor. Vamos a pedirle también por la mayordomía de Señor San Antonio, esperando que hagan lo mismo con él. Vamos a pedirle por las mayordomías salientes, que nuestros patrones a diario los formen de bendiciones y los ayuden en ese trabajo que ellos tienen porque en su mesa no les falte el pan de cada día, porque los ayude a diario en su trabajo. Vamos a pedirle también por el eterno descanso de Julián Ortiz Peña, ya que él acaba de fallecer, ahorita está su novenario. Vamos a pedirle a nuestro Padre Jesús, al Señor San Nicolás, que él interviene por las benditas ánimas del purgatorio, para que ya lo reciban allá en su santísimo reino.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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde contra al Señor? Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Un aplauso muy fuerte para esta familia que año con año, da la cruz a Señor San Nicolás y a Esta es la cruz mayordomal que se entrega el martes de carnaval a la nueva mayordomía. Vamos a darle un fuerte aplauso ya a la, la esposa del señor, nuestra, pero ella debe estar bien contenta con su edad. Rica, por favor por ahí acomoda la gente allí mira ahí yo digo que en del santito que está ahí, arriba un chiquito para acá. no, al contrario, gracias a ustedes que Bertita debe estar muy contenta, porque no se olvidan de lo que ella les encargó y a mí me consta ahorita que sí, ahorita yo se los pido, ahorita que se los dé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 con él Obvio, gente, gigante íncate íncate persínate déjale mil pesos a tatanico y mil pesos a tatatoño y para que el otro año no crezcas un poquito más estás muy altote. te, párate y échale bico échale bico ¡Sí! <ríe> <ríe> Andas con él? ¡Suscríbete al persínate. por favor, en cruz sus banderas. Vamos a iniciar nuestra ceremonia de quita bandera. En este momento la mayordomía del señor San Antonio va a quitar la bandera para entregarla a su nueva mayordomía. Lo vamos a hacer con mucho respeto y con mucha fe hacia nuestros patrones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.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 y ahora y siempre por los siglos de los siglos santos amén se van a dar la vuelta hasta la puerta del ermita regresan y en la segunda vuelta nos vamos por favor así, así, así, así, ándele, así por favor una diana músicos y un aplauso muy fuerte para esta nueva orgullosa. una música así otro aplauso muy fuerte para esta mayor ahora sí en la segunda vuelta nos vamos por favor Pense la vuelta por favor Despacito, eh. también de venida, muy despacito, por favor. Vámonos despacio, por favor. Sí. por favor donde estaban, por favor si son tan amables denles un de que pasen por ahí por favor por favor por favor ahorita también en los días más ¿no? es que se acomoden los músicos por favor otro plazo muy fuerte para esa mayor de esta santísima bandera Ínganse, por favor, dijo chica, ínganse. Ínganse, por favor, dijo chica, ínganse. Ahí así, ahí así, así, así, así, por favor, cinco nada más quiero. Cuatro, cinco, así. A ver, si nos hacen favor de pasar ya la Santísima bandera, por favor. En este momento se va a hacer la entrega de la Santísima Bandera a la nueva mayordomía. En este momento se va a hacer el juramento que ellos se comprometen con el Señor San Nicolás. A ver, acérquense más, por favor, si son tan amables. La mayordomía de señor san antonio ponen sus manos, ponen sus manos este símbolo, este símbolo tan, sagrado, tan sagrado de estas tradiciones, de estas tradiciones que mi la, la tiene juran ustedes, juran ustedes honrarla honrarla venerarla, venerarla y defenderla, y defenderla si, es preciso, si es preciso con su propia vida, con su propia vida. sí juramos un aplauso muy fuerte para él. tan sagrado que se le hacían los patrones y que ellos lo acaban de hacer. Vamos a pedirle al Señor San Antonio, a nuestro Padre Jesús y a nuestra Madre Santísima, porque ellos los ayuden a salir adelante con este juramento que ellos hicieron en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.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 Nada más bien, ¿con quién me voy a meter yo? ¿Con quién me van a traer a la puerta ahorita? Sí, sí, ya tengo penas blancas, me van a sacar bajas y verdes. Un aplauso muy fuerte para esta nueva mayordomía, por favor. Te la vas pasando, por favor, a tus mayordomas. pasando a sus, sus mayordomos por favor Sobre muy fuerte para eso, no, la la por favor. los de presidencia no se pueden retirar ¿eh? porque salen los ustedes de compromiso así que no se retiren Así que 15 se levantan y se van a dar la vuelta y siguen pasando la bandera por favor un aplauso muy fuerte para esta nueva mayoría por favor De aplauso, por favor, para, para la Santísima Bandera y para estos nuevos mayordomos. Por favor, se persigan, se salen y se van a dar la vuelta y se la siguen pasando, por favor. Ay, Un aplauso, Es de San Nicolás. La fiesta de San Nicolás es de San Antonio por todo lo que ustedes están viendo. Estas son las, las tradiciones que la tiene de carnaval. Así que, por favor, no dejen a esta mayordomía sola para que salga adelante con este compromiso. Un aplauso muy fuerte para ellos. Ustedes no dejen de aplaudir. van a dar la vuelta y se la siguen pasando por favor. Fíjense, ¿eh? no vayan a pasar los mismos. Sí, lo verde vida. A ver si me hago joven. <risa> Un aplauso muy fuerte a todas las personas que se encuentran dentro de esta ermita, por favor. También los que estamos ahora para los que se escute que estamos de aplauso muy fuerte para todos estos periodistas que me a vivir a dormir. Es que... Otro fuerte aplauso para estos nuevos <ríe> mayordanos por porque... favor. <ríe> Ustedes no dejen de aplaudir, ahorita saliendo vamos a los tacos. Ustedes van a aplaudir, por favor. Presidencia, si desean decir algo a esta nueva mayordomía, por favor, en nombre del presidente, así que espero que sobre la problema. Pues, primero que nada, muy buenas noches, en nombre del presidente municipal, Luis Ferraruna Mieva, les mando un caluroso saludo y agradece mucho, sobre todo, la participación de todos ustedes. Vemos en esta nueva mayordomía, como dice aquí Don Félix, que le van a sacar canas verdes. Pura juventud, pero es una juventud muy comprometida y disciplinada. Creo que al adquirir este compromiso, eh, ustedes saben la responsabilidad que, que conlleva y cuenten con el apoyo de la presidencia municipal para que les podamos ofrecer. Entonces, adelante y muchas felicidades a todos. Muy buenas noches. le vamos a pedir al señor San Nicolás, en especial al señor San Antonio, porque en nombre del señor San, San Nicolás y señor San Antonio, se entregó esta bandera. Y les damos gracias por habernos permitido ver otra pone y quita bandera. Vamos a darles gracias porque con sus bendiciones de ellos y su protección, Gracias a Dios estamos bien. No le podemos pedir más que salud. En este momento vamos a hacer oración por la mayordomía del Señor San Nicolás saliente, por la mayordomía entrante, también por la mayordomía del Señor San Antonio saliente y por la entrante. Vamos a seguirles pidiendo a ellos la protección de, de ellos para todos nosotros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 por favor, miren aquí se acostumbra, ustedes alguno de ustedes lo ha visto, que en la copa de Bermita se para alguien, yo creo que se quitan su playera o no sé, para juntar, alguien les va a dar algo aunque sea para las tortillas, para el martes por favor, ahí se paran, lo que les den es bueno, peso 50 centavos hasta los 5 .000, entonces, por favor, ahí a un lado de la ermita, ahí se paran, por favor, unos, dos, tres para lo que les den, por favor. A ver, señor, de presidencia, ahí les van a dar su cooperación en la puertita. Y no los van a. Ah, va ah, a conseguir tres ahí con los patronos. Ah, con el tesorero. A ver, por favor, allá se paran. Ah, pues allá en la puertita. Ya saben a lo que. Bien. en la puerta. Muchas gracias a todos ustedes los que nos apoyaron. Gracias mayordomía del señor San Antonio. Pasa a felicitar a la mayordomía del señor San Nicolás, que hoy termina su compromiso más grande que tenía con el señor San Nicolás. Así que, por favor, la gente todavía no puede pasarse a personal En cuanto terminemos, no pueden pasar. Mayordomas adelante por favor, si son tan amables de pasar a felicitar a la mayoría del señor San Nicolás, por favor. Formaditos, por favor, para que no se haga. En este momento ellos les están dando gracias a sus patrones que han terminado con su compromiso de poner y quitar banderas. Ellos le dan las gracias así, felicitándose uno a otro, para que le den gracias a los patrones de todo lo que ellos les han dado. Una viana musicosa, un aplauso muy fuerte para esta mayordana. Gracias. Aquí me avisan que buscan a don Tomás, el encargado del Arenal, para que, creo ahí los bomberos o los de la Cruz Ámbar lo buscan, por favor, si es tan amable de ponerse allí. En... A tanto, por favor, por ahí lo buscan, señor Tomás. El encargado del Arenal, por favor, por ahí lo buscan, los de la Cruz Ámbar o los bomberos, no sé, aquí me vinieron a avisar, por favor, que lo buscan. Seguimos en lo que más un aplauso para esta mayordomía que está dándole gracias a sus patrones. Ah, sí. Te hablan. Un abrazo, sí, que se vea. <risa> Felicidades. Ya. Allá, ahí va Tomás, ahí va Tomás, ahí en la puerta, por favor, los que lo buscan, ahí lo encuentran en la puerta de la ermita, por favor, los que me alcancen a escuchar, ahí va el señor Tomás que andan buscando. Disfruten de la búsqueda que esta mayor les ha preparado, disfrutenla sanamente y con respeto, por favor. Gracias a todos ustedes, muchas gracias que los patrones se los multipliquen. Oye vamos a continuar adelante con la música por supuesto